La unidad 2 del curso Valorando la Educación a Distancia se titula Organización de un Sistema de Educación a Distancia y le permitirá conocer los fundamentos, principios y valores para un sistema de educación con esta modalidad. Además, podrá analizar los componentes del modelo educativo y descubrirá aspectos de la organización y gestión. La unidad 2 se divide en tres subtemas. Fundamentos, principios y valores de la educación a distancia, componentes de la educación a distancia y organización y gestión de las instituciones de educación a distancia. En la tercera semana de este curso, se estudiará el punto referido a los fundamentos, principios y valores de la educación a distancia. Al desarrollar este tema, conocerá cómo en esta modalidad de estudios se da respuesta a tres cuestiones clave quién aprende, cómo aprende y qué, cuándo y cómo evaluar, de forma que se fundamenten las bases del sistema. También tendrá la oportunidad de identificar los principios y valores propios que determinan el accionar de la educación a distancia. En la cuarta semana, desarrollará los temas referentes a los componentes de la educación a distancia, la organización gestión de las instituciones de educación a distancia, Con el estudio de estos temas descubrirá los diferentes componentes de un modelo de educación a distancia, su forma de interacción. También descubrirá los aspectos necesarios para la organización y gestión de la educación a distancia. Al finalizar cada tema, podrá autoevaluar su aprendizaje con actividades dinámicas. Una vez que concluya el estudio de la unidad, debe cumplir con un reto que le ayudará a obtener la segunda insignia de conocimiento organizativo. Al finalizar la segunda unidad de este curso, será capaz de comprender los fundamentos, principios y valores de la educación a distancia, identificar los componentes del modelo educativo, distinguir las características de la organización y gestión de la educación a distancia. Felicitaciones por su empeño al desarrollar la unidad 2. Continúe con su reto de aprendizaje.